Aquí a la Ciudad de México llegué como a los 20 años. Soy guerrerense, vengo del puerto de Ciguatanejo, Guerrero. Entonces pues ya me gustó la Ciudad de México y de ahí para el real. Vivo aquí a media cuadrita, entonces por eso estoy aquí casi todo el día, porque soy amante de los gatos. Antes de que estuviera el huerto Roma Verde, fueron de dos edificios cuando el temblor del 85, que se cayeron, entonces se quedó el terreno y había gatitos en la clínica que está aquí atrás, ya obviamente que esos gatitos pues ya no están y ahora son otros porque la gente viene y los tiran. Y yo me encargaba de darles de comer porque pues pobres animales hay que darles cariño y ellos no tienen la culpa de andar así en la calle. Después ya vino el licenciado Francisco Ayala, ya se puso con el proyecto del huerto, me hicieron el gatario, ya los gatos, ya cambió su vida, porque pues ya no se mojan, están en lo limpio, y yo sigo dándoles de comer hasta el último día de mi vida. Es tiempo, dinero y cariño, porque pobre de ellos, no puedo... este. ¿Cómo se dice? Atenderlos a todos. Nada más los que, los pocos que ves aquí son gatitos que la gente ha venido a tirar. Que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, entonces yo trato a los que están aquí, pues darle una calidad de vida. Su comida, su vacuna. Eh, hay, si llegan gatitos, pues hay que mandarlos a esterilizar, que el huerto paga. Y pues ahí estamos, ahí estamos. Y yo los 365 días del año aquí estoy y si yo salgo de vacaciones pago para que me los vengan, le vengan a dar de comer. Son mis compañeros y son todos, para mí primero están mis gatos. Porque desde que yo me vine de mi tierra, pues yo siempre he, he vivido sola. Renté un departamentito y este, me hice muy independiente. Los fines de semana me voy con mi familia. Pero me gusta tar, disfrutar mi casa, disfrutar mis animales, venir aquí con calma, darles de comer, a ver, me falta un gato donde está, hay que ver si está lastimadito o algo. Si tuviera una pareja, pues no creo que me daría mucho chance de que yo viniera. Es más, hay hombres que ni les gustan los gatos ni los perros. Y así solita yo me he manejado muy bien y estoy muy a gusto. Y le doy gracias al señor que aquí estoy.